Tal vez se ha puesto triste y yo prefiero callar y de qué vamos a hablar de cosas que ya no existen, no sé para qué.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 Tiempo que te extraña, mi samba. Samba vivió conmigo parte de mi soledad no sé si ya lo sabrá mi vida se fue contigo contigo mi amor contigo qué mal me hace recordar